8 y 35 minutos. Ya saludamos a nuestro invitado en este tiempo para la charla electoral. Invitado que es el cabeza de lista por Guipúzcoa del Carrequín Podemos, David Soto. ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal no? va, por Ahí cierto, va. la experiencia en Irún, señor Soto? Buenas. Pues eh, bien, eh, va bien. Al final nosotros, en su momento, determinamos eh, fruto del resultado electoral eh, en el ámbito municipal que había que alejar al Partido Socialista del PNV en Irún. Eh, es verdad que es complicado porque el Partido Socialista acostumbra hablar el mismo lenguaje que el PNV, pero lo logramos, lo logramos eh, con un acuerdo presupuestario que consideramos que mejoraba eh, y mejora las condiciones de vida de los iruneses y las irunesas y creemos que el ejemplo de Irún es un buen ejemplo para. Para toda Euskadi. Pero en Irun hubo otros componentes, ¿no? Porque igual eh, ustedes contribuyeron lo suyo, pero las malas relaciones entre Santano e Irido y a lo mejor un poquito más. Bueno, eh, yo, yo creo que más que las malas relaciones, porque espero que, que la política no solo se defina en claves personales, sino que también se defina en claves de, de políticas materiales, creo que tiene que ver con, con que el proyecto del Partido Socialista y del PNV, eh, por lo menos en la teoría, debería de ser... Eh, debería ser o deberían de ser proyectos eh, diferenciados y antagónicos, cosa que a nivel autonómico el Partido Socialista, por su tendencia a la subordinación permanente hacia el PNV, no, eh, no llega a visualizar o llega a clarificar en Irún eh, pues el Partido Socialista, fruto de las posibilidades de otras mayorías y otras políticas, eh, decidió dar el paso y arriesgarse, eh, movió ciertos suelos o placas tectónicas en la política vasca, pero consideramos que eh, bueno, es solo una, una primera piedra en el camino que sí o sí en algún momento dado creemos que se materializará porque eh, al final si nos presentamos a las elecciones es para eh, presentar proyectos alternativos, no desde luego para para acompañar a otro partido en la materialización de su proyecto, que es lo que consideramos desde el Carrequín podemos esqueranicha que el Partido Socialista y H. Bildu están haciendo en estas elecciones. Vemos a un Partido Socialista que intenta pasar de perfil, eh, que simplemente con el rebufo de la dinámica estatal pretende sacar un buen resultado, y por otro lado de H. Bildu, que con decir que quiere eh, ampliar las tesis soberanistas del PNV, pues con eso parece bastarle. Nosotros mm. consideramos que aquí en Euskadi hace falta empezar a dibujar un horizonte distinto y de ahí que consideremos que, que, que las encuestas eh, lo que ofrecen es la posibilidad de una mayoría de izquierdas en este país, que además siempre ha existido, pero que evidentemente por determinados condicionantes no se ha podido materializar y ahora creemos que la sociedad sí está en ese, en ese punto. Uh -huh. ¿Y con EH, EH Bildu eh, se puede llegar a hacer un pacto estable teniendo en cuenta la mochila ética? No, no, entiendo, no entiendo por qué eh, debería haber formaciones ya a estas alturas en Euskadi que, que tuviesen... Vetos, es decir, que padeciesen vetos políticos a la hora de conformar pactos ya sea eh, de gobierno o eh, de, de, de políticas puntuales, porque de hecho, en fin, ya, ya el, el Partido Socialista ha alcanzado acuerdos con E.H. Bildu a todos los niveles, eh, alcanzó en su día un acuerdo presupuestario cuando e. H. Bildu, E.H. Bildu gobernaba la diputación de Guipúzcoa, ha alcanzado acuerdos a nivel estatal y es verdad que en Euskadi, eh, a diferencia de otros lugares, eh, hace falta digamos, ese ejercicio de puente entre, entre estas dos formaciones políticas eh, de izquierdas y consideramos que para que EH Bildu deje eh, de mirar a la agenda soberanista de manera permanente y deje de lado eh, la agenda social y eh, el Partido Socialista eh, deje de pensar en las poltronas y piense en, en alternativas de gobierno en Euskadi, hace falta un ejercicio de puente que en este caso Consideramos fundamental, eh, por tanto, que el Carrequín podemos Nietzsche disponga de la fuerza suficiente para obligar, digamos, o tender a estas dos formaciones a los acuerdos necesarios. Pero eso es cuadrar muchos círculos, ¿no? Quiero decir, porque eh, se supone que si una señal de identidad tiene H. Bildu es la soberanista con ustedes y menos con el PSE eh, lo va a conseguir. Ya, bueno, ¿y con el PNV lo ha conseguido? Claro, esa es la gran pregunta que se tiene. No, no lo han visto, hecho, claro estas... ni lo han intentado. Bueno, llegaron a un acuerdo eh, con el estatuto y luego mm. quedó en lo que quedó, eh, ¿no? Eh, se, se quedó en... En agua de borrajas. Eh, nosotros también hemos y nosotras hemos padecido el discurso del, del no se puede en relación con el gobierno de coalición a nivel estatal. ¿Quién nos iba a decir hace un año o año y medio eh, que, que íbamos a estar en un gobierno de coalición con el Partido Socialista? Se decía que era imposible que el Partido Socialista pudiese permitir que nosotros y nosotras tuviésemos eh, ministerios y gobernáramos. Con ellos y con ellas. Pues no veo por qué en Euskadi eh, tendría que ser distinto lo que en mm. el Estado ha sido posible, pese a, eh, efectivamente, las muchísimas complicaciones y, y problemas que, que hemos tenido por el camino. Mm. Eh, no sé si ha tenido tiempo de leer la entrevista a Pablo Iglesias en los diarios del Grupo Noticias. Dice, eh, me encantaría tener en España una derecha como la del PNV en Euskadi. ¿Eso es un, un elogio o lo contrario? Bueno, es que es una obviedad, diría yo. Eh, comparado con el Partido Popular y, y Vox, eh, claro, cualquier cosa eh, es eh, menos de derechas, eh, pero obviamente el Partido Nacionalista Vasco es una formación política eh, que aplica medidas neoliberales permanentemente. Ahí está, por ejemplo, y ya que, ya que hablamos en estos momentos, o vivimos, mejor dicho, eh, unos momentos de, de crisis eh, sanitaria, ahí están los, los recortes en financiación a la sanidad, eh, de un 5,2% del presupuesto a un 4,75% en 10 años. También eh, las privatizaciones de múltiples servicios, en este caso, por ejemplo, las residencias también eh, muy comentado en los últimos meses, eh, también eh, la, la, los recortes en el personal en educación que las RPTs ya han llegado a los colegios hace unas cuantas semanas con recortes. De ahí también el adelanto electoral por parte del PNV eh, fruto seguramente de las rebajas que vendrán con el presupuesto del 2021. Eh, que el PNV eh, es de derechas eh, creo que es difícil eh, Difícil eh, cuestionarlo más allá de lo que diga Ortuzar y de los buzos que se quiera poner en la margen izquierda. La realidad es que el PNV es lo que es. La naturaleza del PNV es la que es. Más allá de eso, que y por eso no sea hay una RGI de que es como el Moxie doble del de, de ¿Sí, impuesto mínimo vital, por ejemplo, en la comunidad autónoma, una RGI que eh, pues el citado Pablo Iglesias pues no, no dejaba de, de decir que era maravillosa. Y ahora resulta que hay un, un elemento en el conjunto del Estado que es eh, menos de la mitad que la RGI. Bueno, bueno, eh, vamos a ver. En primer lugar, la RGI no es eh, un. Eh, una, un éxito del PNV, porque claro, eh, el, el, el éxito que supone la RGI, pese a los múltiples recortes de la RGI de los últimos años propiciados por el PNV y el Partido Socialista, eh, la RGI nació por una iniciativa popular, es decir, la sociedad civil eh, en Euskadi logró, ...que en Euskadi se implantará la RGI. Estamos eh, muy mal eh, acostumbrados, o mejor dicho, les, mm. le tenemos muy Hombre, mal acostumbrados eh, yo, yo tenía 20 años entonces, sí. creo que usted eh, ni había nacido, yo me acuerdo de cómo fueron las Bueno, cosas. pero tengo memoria, tengo memoria eso, histórica, sí, es decir, uno sabe leer y por eso eh, <coughs> sé perfectamente cómo nació la RGI. Bueno, eh, más allá de, de todo eso, eh, ¿qué esperan conseguir? Porque las encuestas no les apuntan precisamente unos grandes resultados... Bueno, nosotros lo que consideramos que, que, que debemos lograr en estas elecciones es eh, visualizar, como comentaba, la posibilidad de un gobierno alternativo al PNV y que en ese ejercicio de mayoría alternativa al PNV nosotros eh, y nosotras somos indispensables y, por tanto, eh, nosotros si salimos es a ofrecer un proyecto alternativo y también, evidentemente, salimos a ganar, salimos a sacar el mejor resultado eh, posible y para eso es por lo que estamos dando la batalla, si no, pues no nos presentaríamos. ¿Se da la paradoja de que se disputan votos con sus posibles eh, aliados para ese gobierno de izquierdas? Sí, pero eso no es obice para luego eh, tener que sentarse y hablar. Quiero decir que al final, eh, mm. también a nivel estatal, eh, competimos electoralmente por parte del electorado con el Partido Socialista y eso no significa que luego no podamos gobernar en coalición. Aquí eh, los proyectos que, que en determinadas líneas estratégicas eh, comparten... Eh, pues eh, determinados matices, pues al final es donde se compite electoralmente, además que con un grueso abstencionista importante, ¿no? Pero eh, consideramos que luego el ejercicio de la política es sentarse con, con el que es diferente y, y hablar y llegar a acuerdos, eh, como decíamos al principio de la, de la entrevista, en Irún eh, fue posible, a nivel estatal mm. lo es, y consideramos que a nivel autonómico debería de serlo. Es más difícil eh, sentarse y hablar con los que son diferentes que sentarse y hablar con con los de casa. Quiero decir, porque por ejemplo, eh, después de, de la victoria de, de Miren gorrochatevi prácticamente ha desaparecido del mapa eh, toda referencia a, a quienes estuvieron en la legislatura pasada. Bueno, eh, supongo que por elección personal, quiero decir que por nuestra parte eh, no, no tenemos ningún eh, ningún inconveniente en que todo el que quiera sumarse a, a defender el proyecto que estamos defendiendo en esta campaña electoral lo haga. Cuantas más eh, fuerzas, mejor, sin ninguna duda. Es verdad que en ocasiones, eh, como decías, resulta pues a veces más complejo es verdad sentarse con quien más se comparte que con quien menos, pero supongo que porque... Eh, se arriesga tal vez algo más eh, a la hora de, de compartir determinadas líneas estratégicas con quienes, efectivamente, como decías, eh, compites luego electoralmente. Pero eso eh, no es excusa para no hacerlo. Eh, hay que hacerlo. Es nuestra responsabilidad y, de hecho, por eso cobramos. Quiero decir que eh, yo entiendo la política, lo he entendido así desde que entré en el ámbito municipal y también... Puede que, fruto de venir del ámbito municipal, sea por lo que lo entiendo así, eh, nosotros venimos a materializar cambios concretos que la ciudadanía perciba y para eso o, o, o hablas y acuerdas o difícilmente lo vas a hacer porque las mayorías absolutas en este país, eh, prácticamente en cualquier nivel institucional, no se dan y por tanto hay que dialogar y, y a veces pues es complicado, pero, pero hay que hacerlo. Por eso le, le decía, sí. no será si era más complicado eh, dialogar con los de casa. ¿Por qué tanta gente se ha ido bajando de, de ese barco? Bueno, hay, hay gente que se ha ido y gente que se ha sumado esto es eh, un afluente, digámoslo así, ¿no? Eh, yo creo que los procesos de primarias si es a lo que a lo que nos estamos refiriendo eh, tienen sí, que pero, ser entendidos... pero luego a las consecuencias de, de las de los primarias, procesos, quiero sí. decir que eh, sí, sí. Hay, hay primarias y después de las primarias es el mismo partido, es la misma formación. Uh -huh. eh, en Podemos parece que, que no es así, ¿no? Que después de las primarias hay un ala que, que desaparece, o bien porque se borra, que yo creo que ha sido el caso, usted lo conocerá mejor los, los anteriores, o o bien porque directamente son eclipsados por los que llegan? Bueno, eh, a ver, eh, los procesos de primarias lo que conllevan sobre todo si son como, como se realizan en Podemos, porque claro, eh, hablamos de procesos de primarias y democratización de los partidos, pero claro, hay partidos políticos que se dicen muy democráticos en la en la interna de sus partidos, pero ponen franjas de avales eh, casi imposibles de conseguir para poder alcanzar determinados puestos, o eh, es necesaria determinadas ratificaciones de ejecutivas para conseguir eh, de, eh, entrar en determinados procesos de primarias, como pasa prácticamente con casi todos los partidos del arco eh, de Euskadi. En Podemos, por ser eh, un espacio eh, en los procesos de están abierto en el que cualquiera puede participar y puede presentarse a lo que quiera, pues efectivamente además eso conlleva que la publicidad de los procesos internos en los medios de comunicación sea muy intensa. Propicia que, que los resultados en ocasiones, pues bueno, deriven en, en, en, en ciertas confrontaciones, pero es que es, el, es, es lo que tenemos que entender como, como eh, la ciudadanía y los que estamos en política, tenemos que entender que los procesos de primarias, como se hacen en, en otros muchos países, son eso, son confrontación de proyectos en el propio partido eh, y tienen que ser esos proyectos eh, que se confrontan diferentes. ¿Cuántos procesos de, de ¿Eh? primarias eh, en el conjunto del Estado ha ganado la línea no oficial, la línea no eh, de iglesias? Pues, pues mira, prácticamente yo por, yo voy a ir a yo hablo concretamente de Euskadi, eh. eh en Euskadi prácticamente hasta el proceso de ya no, no, de digo, Miren Goros no, ATI todos. A, a, hablo los últimos, quiero decir que, eh, ah, que claro, ahora, pues es que ahora, todo depende ahora mismo, de dónde ponga uno la línea, quiero decir que si, si decimos que desde un momento pues, dado pero, hasta pero, ahora si, es. Si el resultado final es que eh, ahora mismo todas y cada una de las demarcaciones territoriales de Podemos eh, son oficialistas, eh, no sé, ¿alguna conclusión habrá que sacar de eso o no? No, no no, sé qué conclusión habría que sacar, más que en el proceso de primarias han ganado quienes se presentaron y plantearon, entiendo, el mejor proyecto para su militancia, que es quien al final eh, decide y vota. Eh, en otros partidos políticos no es así en otros partidos políticos no se podría hablar de que ha habido procesos de primarias que eh, han concluido en que los oficialistas sí, que ahora como yo he... tú han ganado porque en otros partidos políticos directamente o no hay procesos de primarias o directamente los procesos de primarias evitan la posibilidad de facto de inicio que, eh, mm, de que ganen sí, otros Eso se lo pregunto luego, cuando vienen los de esos partidos que hacen esas cosas se lo pregunta a ellos, pero ahora como estoy con alguien de Podemos mm. le, le preguntaba eso. Hemos eh, llegado a las 8.50 eh, David Soto, gracias por estar con, con nosotros y espero que volvamos a charlar. Hasta pronto. Muy bien, a ti. Gracias.